I'm done Del corazón por culpa de eso, muy pierdo la razón, muy sin control. Recuerdo cuando estábamos tú y yo, toda esa pasión y se fumó. ¿Dónde estábamos? Cantándote otra canción de amor, perdí el control. La situación se fue a mi mano. Ahora, ¿dónde estamos? Todo queda en el pasado. Ahora ya no sé qué me dedico a estas canciones. Ahora dime. Mírame, estoy muerto o estoy vivo Y ya no siento mi mente Pierdo la razón, ya voy sin control uh, uh. Ya no siento el corazón por culpa de su amor Pierdo la razón, voy sin control Ya no siento el pulso viajando sin rumbo Donde quiero llegar, donde estés pero el corazón me dijo que no Siento un vacío en mi habitación La situación se fue a mi mano No logro recobrar el control Y todo se fumó No sabes que me tiene loco siento que me quemo cada vez tan lejos Todas nuestras ilusiones se irán. A algo distinto, no te das cuenta de lo que yo siento, que yo soy solo tuyo, pero todo para mí se apagó. De un momento otro estoy sangrando. Con la oración cortada, siento que estoy en el infierno. Todo lo que hay ahora lo hago. Volví a ser mi peor versión. De que perdí el control, no volví a ser el mismo. Ya no siento el corazón por culpa de su mora la razón voy sin control. Todo lo que pensé que sería eterno fue lo contrario. Me no siento perdida en este infierno. Me siento confundida, Me eh, más. No sé lo que, lo que quiero. Sigo sí, con el corazón roto. Tú frías como hielo juro. No volver a mal. Con estas ojeras me vuelvo loco. Como murió lo nuestro recuerdo en nuestro momento mágico.